Como inservible, califican las calles de la comunidad de Caneta del municipio de Tenares debido al mal estado en que se encuentran las vías. No, esta calle de aquí de Caneta, no sirve, imagínese. Mira cómo que está esto. Una calle, un, un, un sitio como Caneta, Caneta tiene mucha producción, pero aquí, aquí se pierde, el gusto de ir adelante, cuando yo el de un día, allí hay 287 áreas de plata. Comenzando a París, 37.000, sepa ya. Pero mire la condición de la calle, y allá adelante, imagínense. Aseguran que el estado de deterioro no es nuevo. Solicitan a las autoridades una rápida intervención. Ah, esta carretera tiene que tener un seguro cerca de 4 o 5 años seguro, así ya de deteriorada como está, porque ya estaba mala por lo más. Porque ellos vienen una vez, lo que le hicieron fue un toyo, le lavan la cara Que trajeron el equipo, pero el equipo se perdió. Para entender yo ando por